Señores, yo hace unos minutos cometí un lacho mental. El doctor Domingo Martínez, yo en un momento he dicho otro domingo, pero tenemos por aquí ese gran amigo, un comunicador. Ahora con estos temas tan interesantes, que no solamente nefrología, sino también estos temas que él ha estado muy activo en esta semana, para orientar a la audiencia con relación a este tema de la viruela, del simio o del mono, como se pudiera llamar. Doctor, bienvenido otra vez por aquí. Gracias, Robert, de verdad que para mí no importa. Siempre esta plataforma eh, estoy a su disposición. Fíjate, así para aprovechar el tiempo, sí, claro. si bien es cierto hablamos de la viruela del mono, la realidad es que hasta el momento a nivel mundial hay 300 casos ya confirmados okay. y hoy se confirmó el primer caso en Argentina Queriendo decir que ya está en América. En América claro. La realidad es que no es lo mismo la viruela humana sí. que la viruela del mono. La viruela humana se erradicó en el 1980 y hoy tenemos brotes de la viruela del mono que son dos tipos, sí. la occidental de África y la central. Gracias a Dios que la viruela del mono es mucho menos letal que la viruela humana que mató más de 300 millones de personas en ese entonces. Esta tiene... Doctor, sí, sí porque creo que tengo que aprovechar eso que usted ha dicho. Que pudiéramos nosotros, dentro del cuidado que debemos de tener, tener un poco más de calma, porque esta es menos letal que aquella viruela que conocimos en su momento que atacó a la humanidad? Sí, hasta el momento. Muy bien. ¿Sabe que la noticia de hoy, la verdad de hoy, mañana sí. pudiera no, ser mentira? Sí, el caso de los virus que van mutando. Sí, otro. que en este caso la mutación es mucho más lenta que la del COVID-19 porque doctor. esta es a base de ADN y la SARS-CoV-2 o la del covid es a base de ARN, Muy que bien. se multiplica muchísimo más rápido. Excelente, pero sí. la viruela humana en ese entonces alcanzó un 30%, y esta, la más letal, es la de África eh, Central, y alcanza eh, en esos países que son endémicos hasta un 20%. Muy bien. Doctor, interesante eso que usted ha dicho, aunque ya está por Argentina, pero vamos a ver cómo nos seguimos cuidando. Todo el mundo se pregunta, ¿para esta viruela existe vacuna, doctor? Fíjate, en Estados Unidos ya hay vacuna disponible eh, para el personal de salud, Excelente. para las poblaciones que quizás sean más vulnerables. Y recordemos que dentro de las personas que pudieran adquirir la enfermedad, sí. hay tres tipos de grupos. El primer grupo son las personas que viajan constantemente a esos países sí donde la enfermedad es endémica sí. y personas que conviven o tienen cercanía con esas personas que viajan. El otro grupo es que en esos casos que sí. se han confirmado, la mayor concentración ha estado en hombres que tienen relaciones con otros hombres. No quiere decir sí, sí, sí. que es exclusiva de... Sí. De ese enferme, de, de ellos sí. Sino que todos, heterosexuales Bisexuales, pudiéramos adquirirla Pero sin embargo En ese grupo hasta el momento Es donde está la mayor Concentración okay. Otro grupo son las embarazadas Que esto aumenta la probabilidad Y el riesgo de reinfectarse uh -huh. Y la edad pediátrica En edades Menores de 40 años 45 años Es más vulnerable sí que aquellos que son mayores. ¿Por qué? Porque quizá aquellos ya que tienen 60, tuvieron la oportunidad de vacunarse en ese entonces con el virus humano. Y aunque es un virus diferente, tiene mucha compatibilidad y te protege hasta un 85% del virus del mono. Ok. Estamos hablando, doctor, que tal vez lo que en aquel momento cuando estuvo... ¿Esa viruela recibieron la vacuna? ¿Tienen cierto nivel de inmunidad hasta cierto punto? Hasta cierto punto, por el momento. Ok. Doctor, la manera de contagio, por lo que usted está explicando, pudiera tener que ver con cierto nivel de contacto cercano, vamos a decir, no sexual, pero que haya... Un contacto muy de cerca, no como lo, los virus que hemos conocido, el más reciente, del COVID en el aire, al estornudar, al respirar y todo eso. ¿Cuál es la manera de contagiarse de manera precisa? Fíjate, sí, tiene la misma vía que el COVID, con la gotícula verdad, de saliva, pero también las carnes que son poco cocinadas, eh, con animales infectados. Personas que tengan relaciones sexuales, los fluidos sí. corporales, no es una enfermedad de transmisión sexual, okay. pero pudiera contaminarse, hay un mayor riesgo. Sí. Y aquellas personas que pudieran compartir ese tipo de ropa, compartir la misma cama okay. eh, con una persona infectada. Muy bien. Estamos Ta hablando que tendría condiciones parecidas, pero... Un poquito más de cuidado que el contacto ha de ser más de cerca. Bueno, sí, eh, obviamente eh, aquí las vías son varias. Sí. Acuérdate que la del COVID, la principal o la vía central sí. era el uso eh, de la mascarilla por la contaminación aérea. Sí. Y ese virus era tan potente que llegó a alcanzar la variante Omicron que no se ha ido. Sí. En eh, un grupo, una persona... Contagiar hasta 10 personas El mismo momento sí. Esta es un poquito más Lenta eh, No es tan severa sí. Como se Se, se, sí. se, se ha pudiera se, si haber no vender. Como se ha vendido en las redes sociales Y sin tal, embargo Y esto para que cojan el corte De las redes, de las redes claro. ¿Cuáles son las personas Que pudieran presentar La enfermedad Más grave las personas que están inmunocomprometidas, personas con VIH positiva, personas con cáncer, personas con enfermedades de bases y aquellas personas o niños en edades pediátricas. Hasta el momento, esas son las personas donde esta enfermedad, este virus, pudiera ser más mortal o más grave excelente, prestar atención ahí los padres en el caso de los niños y también los adultos, doctor no queda apenas un minuto de tiempo me gustaría que usted como se mantiene siempre haciendo buenas recomendaciones no solamente ya usted ha dicho los grupos comprometidos y demás, pero algunas recomendaciones o tips puntuales que aunque no tenemos presencia en nuestro país, pero para ir orientando el cuidado, por favor fíjate, doctor. muy bueno, no pudiéramos cerrar sin antes hablar esto eh, hasta el momento hay una vigilancia estrecha sí. en los aeropuertos eh, con epidemiología, salud pública. Sin embargo, conocer las manifestaciones clínicas. Sí. Esta enfermedad se presenta eh, con malestar general, fiebre, escalofrío, dolor de espalda, dolor de hueso. Sí. Pudiera el, la persona presentar la inflamación de los ganglios, linfáticos y tres días posterior pudiera aparecer un salpullido en la cara, cuello y extremidades y posteriormente aparecer algún tipo de ampollas sí. a nivel de las palmas de la mano sí. y a nivel de los pies. Si ves alguno de estos síntomas, pudiera ser un caso sospechoso, busca ayuda. Excelente, excelente. Doctor, no puedo dejar de decir esto. No automedicarnos, por favor, doctor. Porque Sobre todo. Somos especialistas en creando automedicamentos. Y aquellas fábulas de la vieja viruela no valen para esta, ¿eh? Que tenemos que hacer otro programa para hablar de eso. Doctor. Totalmente de acuerdo. Eso es así. Que aquellos que hacían de recoger un asunto con un jarrito en la comunidad para bañarse, no hagan eso, que esto aquí no funciona, ¿eh? Eso es así. Doctor, concluimos, hermano, de esta manera. Gracias. En este, en este día. Rosales, pues siempre agradecido de las invitaciones. Eso es así.